Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo en esta segunda filmación dando explicación a este fascinante libro que se llama el Mutus Liber. Ustedes ya han visto la la explicación de la primera lámina y hemos hecho referencia o hemos explicado muchas cosas que están en esa lámina como para que las personas, y aquí voy a tomar mi iPad para, para recordar esa imagen, ustedes lo van a ver aquí en la pantalla, para explicar a aquellas personas que quieren comenzar a entender la alquimia en profundidad cuál es la manera simbólica y cuál es la forma en que los antiguos alquimista, a través de imágenes, le daban al verdadero buscador aquellas pautas y aquellas eh, respuestas que tanto anhelaba, que tanto quería y que, por supuesto, eh, era digno de recibir. Hay una alquimia material externa y hay una alquimia espiritual e interna. Muchos prefieren trabajar en laboratorio, sin embargo, no se puede trabajar en laboratorio si primero ese trabajo y esa labor no se hizo en el interior, en el oratorio. ¿Sí? Por eso laboratorio la palabra, orar y trabajar. Esa alquimia externa, esa alquimia material, eh, la podemos encontrar en la primer lámina y estas cosillas que ahora les voy a decir, estas estas pautas que les voy a expresar no las dije en esa primera charla justamente para hacer conectar esta segunda lámina con estos datos que están aquí. Si ustedes ven en el margen inferior izquierdo, ahí al lado del pie del ángel que va subiendo y tocando la trompeta a Jacob, encontraremos unos números y unas letras. 21, 11, 82 nec, 93, 82, 72 NEC también, y tenemos 8, eh, 32, 31, perdón, 82, 31, 33 juez. ¿Sí? Es muy simple la explicación de esto. Si nosotros espejeamos esos números y esas palabras, encontraremos que son párrafos de la Biblia. Ahí tenemos el Génesis 28, 11, 21. También el Génesis 27, 28, 30. Y el Jueces 33, 13, 28. Si ustedes buscan, encontrarán en primer lugar y en primera instancia eh, la historia de Jacob con ese sueño para poder entender mejor esta, este, esta lámina, este dibujo. Y por supuesto, claro, también. En esa historia encontraremos claves que necesitamos, aquellos que queremos trabajar con nuestra energía para poder despertar de eso tan maravilloso que la naturaleza tiene para nosotros. Y luego encontramos en el Génesis y en Jueces, de, en la Biblia, encontramos referencias al rocío. Y es muy importante y es fundamental entender qué es el rocío el rocío de la mañana, esa humedad que se condensa en la noche y, y podemos nosotros muy de temprano a la mañana poder observar en el césped, en las plantas, en los árboles, inclusive en los carros. Esa humedad es un agua, es un líquido muy especial, muy codiciado por los alquimistas. Se ha observado y se ha visto, y los invito a todos ustedes que si lo hacen en el momento adecuado, ya les voy a decir bien, si observan bien el rocío de la mañana en esos tiempos de primavera, como bien lo indica esta lámina que, lo voy a, que, que les vamos a mostrar y que se encuentra en el mutus liber, es la lámina número 4 y es la primera lámina que... Hace referencia al inicio de la gran obra porque, ni, ni más ni menos, encontramos aquí este recoger el rocío, o recoger esta agua especial, este, este mercurio, este maná, esta energía. La palabra rocío en griego significa fuerza, vitalidad. Eh, no por nada encontramos entonces estos detalles. Rocío es el inicio para luego llegar a esa rosa que observamos y vemos en ese rosedal que rodea a la primer lámina de, de Jacob en donde los ángeles suben y bajan. Trabajando con el rocío entonces podemos llegar a florecer. No por nada también encontramos Aries, Tauro y Géminis en esta lámina número 4 eh, y segunda lámina que nosotros estamos explicando. Sí, así es, por eso está el cordero, por eso está el toro y por eso está esta pareja que están como estrujando ese rocío, esa humedad por la mañana. Y bueno, por supuesto el cordero es Aries, el toro eh, es Tauro y la pareja es Géminis. entonces ¿A qué nos hace referencia todo eso aquí en el hemisferio norte? Así es, a los meses de primavera. Y Ustedes saben que los meses de primavera son los meses en donde la naturaleza eclosiona, se revitaliza, la vida comienza a surgir. Y esa vida y esa fuerza rejuvenecedora de la naturaleza surge en gran medida porque el espíritu del cosmos porque ese mercurio tan especial desciende y, y regenera y, y le da fuerza y le da vida a la naturaleza, a la tierra. Y lo hace a través del rocío. En otoño también podemos encontrar gran parte de esta energía en el rocío. Pero la mejor época es en los meses de marzo, abril, mayo y tal vez un poco de junio en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, por supuesto, es a partir de septiembre, septiembre, octubre y noviembre. Esa humedad, si ustedes la observan, si ustedes la, la, la, la, la huelen, la tocan, sentirán que es una humedad grasosa, es una humedad aceitosa. Pueden utilizarlo como ungüento, como como una bebida. Las brujas de, de la Edad Media dicen que se revolcaban en en ese rocío de madrugada, para rejuvenecerse y llenarse de energía. Los egipcios también, desnudos, iban a los campos de trigo a llenarse de esa energía. Realmente es muy especial. Y por eso es que la Biblia, y por eso es que los alquimistas, y por eso es que todas las personas que trabajamos con la energía sabemos eh, si hemos estudiado y si hemos experimentado que en esa humedad se encuentra encerrada el microcosmos, que en esa humedad se encuentran las dos energías, tanto solares como lunares, que en esa humedad se encuentra un gran secreto del cual podemos beneficiarnos y podemos crear la piedra filosofal. Bueno, esto más para los alquimistas materiales, para los alquimistas de laboratorio, Ahora, para el alquimista 100% espiritual que encuentra el laboratorio en su interior, ustedes se preguntarán, ¿y dónde encontramos ese mercurio? ¿O dónde encontramos ese rocío de la mañana? Esta maqueta también lo explica. Esta maqueta, si ustedes observan y ustedes ven, eh, como les decía, hay una pareja estrujando ese Sexto paño, hay cinco atrás que están extendidos, pero ese sexto está siendo estrujado. Se hace en el campo, alejado de los pueblos, de la gente, del bullicio. Y es el sexto paño porque es el sexto centro que en nosotros existe. Para aquellos estudiosos o conocedores de los centros de energía, sabemos que el sexto chakra es el tercer ojo, que le llamamos, es este que se encuentra aquí, en el entrecejo. Y este sexto chakra, si en vez de estar disipado, en vez de estar alimentando a la mente y, por supuesto, derrochar y disipar toda esa energía, toda esa vitalidad, llegar a ser un tercer ojo un sexto chakra que está concentrado, que está unificado a la dualidad, o sea, que no sila entre el yin y el yang, que no sila entre lo blanco y lo negro, que no sila entre lo negativo y lo positivo, sino que se encuentra en el punto medio, que se encuentra concentrado. Es capaz de producir, a nivel energético y espiritual, algo muy poderoso en el hombre. Tiene que ser en silencio. Tiene que ser en concentración o en meditación. Eso que también se llamaba estar en estado de gracia o de oración. Y es en primavera, no solo porque se recoge el mejor rocío, sino es primavera porque esa debe de ser la actitud del alquimista o del alma o de la persona que quiere fabricar ese rocío. Una actitud siempre juvenil, siempre regeneradora, siempre vital, siempre entusiasta, siempre inocente, siempre pura. Cuando no estamos en meditación, estamos en una vibración juvenil, positiva, siempre con un anhelo y una aspiración de sorprendernos, de amar, de jugar, etcétera, etcétera. Eso representa la primavera. Y entonces, claro, esa energía y ese fuego que no se derrocha hacia abajo, o sea que a través de nuestra sexualidad no se disipa lujuriosamente, puede ser conservada, puede ser guardada y puede ser sublimada y elevada, al encontrarse con una mente que está quieta, que está fija, que está concentrada, que parece un espejo. Sucede que vuelve a adquirir esa energía, cualidades y características superiores, cualidades y características que se asemejan al del Sol y al de la Luna, en el macrocosmos, y desciende de forma mucho más perfecta, para luego volver a ascender y descender como estos ángeles que en la escalera ascendían y descendían. Fíjense qué increíble entonces, que esto externo, lo cual nosotros podemos llevar a cabo para poder llegar a ser una piedra filosofal en un laboratorio utilizando esa sal que se encuentra en el rocío, también lo podemos hacer en ese laboratorio interior utilizando esa sal que se encuentra en nuestras energías internas. Pero recuerden, la sexualidad es importante, es ese fuego, es ese calor que hay que elevar. Y la mente fija, pacífica, tranquila, concentrada, unida, va a hacer descender y volver a ascender para perfeccionar esos centros de energía cada vez más y llevarnos a esa piedra filosofal que nos da la inmortalidad. Yo quería hacer referencia a Santiago de Compostela, sí, o mejor dicho, a Santiago Apóstol. Santiago de Compostela es, es un lugar, pero si ustedes lo ven, este, este es Santiago. Jacob, Jacob, Iago, Santiago... De ahí deriva la palabra Santiago, de Jacob. Y Santiago es el santo patrono de los alquimistas. Santiago tiene, tiene un candelabro, tiene una luz, portador de luz, o sea, portador del conocimiento, tiene un libro cerrado porque es un conocimiento solo para las personas dignas y tiene, por supuesto, esta concha. Marina. Concha marina que vemos nosotros en el, en el dibujo, en forma de pirámide ahí. Si ahí Ricardo me ayuda y me pone una concha marina como la de Santiago, veremos que hay una similitud enorme, esos rayos que descienden de los cielos, esa humedad, ese rocío que baja a los campos para adherirse a esas telas, o para adherirse a estos centros en nosotros, es muy similar a la concha. Y la concha, ustedes saben, que encierra siempre esa perla dentro de ella misma. Por eso Santiago, Jacob, conocimiento, sabiduría, alquimia, todo eso, y rocío, rosas, primavera, todo eso se hace alegoría cosas fundamentales a la cual en mi taller, que pronto está por salir, hablamos eh, y explicamos de forma muy, muy clara para que aquellos que realmente anhelan grandes verdades puedan practicarlos en ellos mismos. Entonces, creo que hasta aquí me voy a ir con esta eh, segunda lámina explicada y cuarta del Mutus Liber, y nos volvemos a encontrar en la próxima lámina. Si tienen preguntas respecto a lo que hemos hablado hasta el momento, no duden en explicarlas, porque hay muchas cosas más. Muchas cosas más que sería muy interesante si ustedes me los preguntan poder eh, responderles. Entonces, bueno, muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo video. Un abrazo a todos.